El, uh, es I o O vacío ¿sí? es complicado, no voy a entrar todo en eso, pero ¿no? entonces vemos que hay estas relaciones ¿no? uh, entonces esos son los signos zapotecos, los 20 signos zapotecos aquí y esos son distintos a los que vimos glíficamente porque son de la mixteca Sí, los zapotecos tienen otros, otros signos que los eh, mistecos y los nahuas. Diferentes. Diferentes. Bueno, los, los nahuas y los mistecos tienen igual, pero los zapotecos tienen distinto. Más originario, obviamente. <risa> <risa> <risa> Eso es lo que pasa cuando estudias zapotecos. ¿sí? ¿Sí? entonces él tiene todo este listado de 260 eh, es la primera cuenta en zapoteco que tenemos, que transcribe porque nosotros solamente tenemos los glifos, de los glifos ¿cómo lo pronuncias? ¿no? Es que ¿quién sabe? ¿No? cuando lo leemos vemos, ah ok, ese es un lagarto ah bueno, ok, pero ¿cómo se dice? bueno, ahora sabemos porque Córdoba lo registró. ¿Sí? Es el primer registro que tenemos. ¿Sí? Pero él también habla sobre el uso y las diferentes terminologías que utilizamos en la cuenta. Entonces él dice... Uh, el, BIE, el BIE, bueno él dice PIE pero los P son suavizados en la lengua. Uh, el siglo 260 dice para dar nombres para casamientos, para los abuelos, para la interpretación de sueños y para las enfermedades. Él lo dice. ¿Sí? Para eso utilizaron toda esta cuenta. Todos esos libros que hemos visto hasta ahora son para esto. Pero también habla un poquito más sobre el sistema. Por ejemplo, él dice que aparte de las tercenas que hemos visto, ¿no? él dice que hay cuatro, la cuenta es de 260 dentro de esto hay cuatro periodos de 65 días 4 por 65 es 260 ¿sí? entonces, aparte de lo que vimos los periodos de 13 también había entonces conjuntos de 5 periodos de 13 5 eh, trecenas que en conjunto lo llamaban cosillo el dios del trueno, el dios de la lluvia el Tlaloc de los Nahuas. El Zawi de los Mistecos. ¿Sí? Entonces, ellos llamaban ese periodo de 65 días, lo llamaban Gozio. ¿Pero el Gozio ahí ya es el personaje o es el nombre que lleva el Probablemente es, es un dios que reinaba sobre este periodo 65. ¿Sí? Y él dice, el primero se llama con una lagarca, claro, entonces el Gozio, el primer Gozio, tomaba el nombre de primer, uh, la primera posición, el primer día, un lagarto. Uh -huh. El segundo es, se llama Yalana, un muerte, que es el primer día de la quinta, de la quinta uh, sí, la quinta tercera. ¿No? Entonces, si sí, metes los nombres de los... Uh, ¿no? Y él dice que también había gozí, como hemos visto, esos son periodos dentro de esta gozí hay cinco periodos de 13 días, claro, sí. es lo que vimos, ¿no? El primer el gozío, el gozío, segundo gozí, tercer gozí, lo que vimos hace rato. Uh -huh. O sea, el gozí es la palabra para trecena. ¿Sí? Es lo que dice, y lo que es interesante de esto, que él dice un periodo 65, ¿sí? Lo llamamos gozío, pues... pues el códice borgia, el codicio borgia prehispánico, ¿No? Probablemente la región ahí de Cholula, un poquito hacia abajo, representa una, un periodo de 25, uh, de 260, un billet, y dice, el primero, un, que se llama un muerto, es este tlaloc. Uh, un muerto. Sí. Este. Aquí todo lo que se ve ¿eh? se llama lagarto, un lagarto. Es el primer Tlaloc, de los 65 días, es este Tlaloc. El segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este. O sea, y lo pone Tlaloc, que es gozillo en zapoteco. Entonces vemos que en el Coliseo de en tiempos prehispánicos, tenía exactamente la misma división que indica Córdoba. ¿Sí? Hay una continuidad directa en tiempo y en espacio, ¿no? porque eso no es de Zapoteco. ¿no? Y ellos también llamaron en los mismos nombres, un mono, aquí es un mono. ¿eh? Y el siguiente es un sopilote, sopilote, aquí. ¿Sí? O sea, es la misma tradición, porque probablemente es una tradición mesoamericana. Entonces el periodo de 65 días, o sea, cinco trecenas, está asociado o durante ese periodo reina cierto tipo de dios de la lluvia o dios del trueno y vemos que hay diferencias. Este es muy seco, por ejemplo, porque hay animales atacando el maíz, quiere decir que es un periodo de, sequedad. de sequía. ¿No? De sequía, perdón. ¿No? Uh, Aquí vemos mucho agua. Ese es maíz y allí vemos mucho agua. O sea, peligro de tener demasiado agua. Pero recuerda, estos no son es no un calendario. Entonces se trata de asustaciones aquí. Entonces, durante un periodo de 65 días había la asociación de sequía. Que no quiere decir que había sequía. Porque puede ser que este caiga en pleno agosto. Entonces, bueno, había lluvia normalmente. ¿no? Entonces, ¿entiendes? Son asociaciones. ¿Sí? Entonces, vemos que es idéntico. De Córdoba a tiempos prehispánicos. Y probablemente más mucho más antiguo. ¿Sí? ¿Y podría leer cualquier zapoteco lo que sucedía? Sí. Porque yo soy sapoteco? seguro que esto, eh, que no viene de aquí, si sí, un zapoteco. Y era esto, entendía perfectamente bien lo que estaba pasando. Y ese es precisamente el problema. En esta época. En esta época, sí. Hoy en día <risa> es complicado, ¿no? <risa> sí. <risa> eh, porque hay una gran discusión, por ejemplo, del código de ¿de dónde viene? iconográficamente y estilísticamente, eh, está muy relacionado a lo que vemos en Chulula, ¿no? Ahí en Tizatlán, por ejemplo, hay una representación de un dios uh, y es idéntico en el estilo de lo que estamos viendo. Hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que el pintor probablemente viene de la misma escuela. En, no digo escuela edificio, pero escuela tradición. ¿No? Uh, probablemente. Pero este quiere decir que este documento es de allá. No, necesariamente. Porque hay algunas cosas aquí pasando que son muy extrañas. Por ejemplo, en este documento, no en esta página, en otra página, tenemos el, el año, ¿recuerda el año de, de 360? El ISA, uh -huh. En documentos mixtecos, lo represento como un tipo de AO. ¿no? Es un, un pico con un, un círculo. ¿no? Esos son los años mixtecos. Ahí lo representan iconográficamente. Este tiene un AO. Ah, oh, bueno, aquí tenemos, ¿se ve? aquí tenemos un AO. Mira, aquí. Aquí. Aquí. aquí. Pedernal, AO, AO, es un año, sí. es mixteco, sí. iconográficamente, esto jamás hubieran representado en Chulula, un AO, porque allí representa como un cuadrito azul, que es náhuatl por shiwi. entonces nunca hubiera representado esto, esto no tiene sentido en náhuatl, por tanto, no puede ser a así de fácil. No, yo creo que viene, por eso digo, más hacia el sur. Hacia los eh, popoloca Chochona, esa zona. Porque los Chochona sí lo utilizan y los popoloca también. Entonces yo creo que viene de esa zona, más bien hacia, un poquito más hacia el sur. No creo que viene de aquí, es posible. Porque hay, pero hay muchos dioses aquí que son medio Nahua. O sea, no son muy... Sí, hay ciertos dioses que aquí no utilizan mucho, pero sí más en la región Nahua. Pero hay también un dios que solamente ocurre en documentos mixtecos. Es un dios que tiene algún tipo de madera en su boca. Y está en ese documento. Ese signo no lo hubiera entendido aún, ¿no? No, no. no. no podían leer completamente un código. Bueno, probablemente sabían, esos nahuas utilizan este bloquito. Y probablemente los mixtecos sabían, o los nahuas probablemente sabían que los mixtecos utilizaron esto. ¿No? y al revés. al revés, o sea, los especialistas sabían esto por ejemplo, en la famosa uh, uh, ¿cómo se llama? Uh, de oro de ¿De de pectoral, pectoral? Eh, uh -huh. donde tenemos uh, el, el, el mezcla del zapoteco con mixteco ¿no? uh -huh. es, quiere decir que esta gente sabía diferentes sistemas, entonces probablemente un especialista sabía, un especialista nahua probablemente sabía que ese es un año mixteco ¿no? Uh -huh. probablemente sabía un uh bilingüe -huh un sí un pílino, exacto, no pero en tu documento o sea un señor en Cholula no no va a representar un glifo misteco en su codice, o sea es loco ponos aquí agua yo soy un agua agua por eso un agua pues, por eso es no viene de Cholula o sea que el pintor viene de allí seguro pero pintores pues anda y uh... ¿No? Sí, o sea, es muy fácil como los pintores en los 16 y 17 o sea, ¿cuántos pintores aquí en las iglesias vinieron de España y lo pagaron y pintaron aquí los, uh, ¿no? o sea, es normal eso no es problema entonces, ¿con esto quiere decir que esta iglesia es de un español? no, es de un pueblo de aquí que pagaba un pintor español para pintar su cosa ah, bueno, okay. ¿No? algo así está pasando ¿Sí? Entonces, es el problema con los códices que, que se mueven. ¿no? Entonces, okay. entonces, el primer registro que tenemos en la colonia, en Zapoteca, es entonces Córdoba. ¿sí? Que escribe todo. No pinta, no, solamente escribe. Es lo mismo. El siguiente uh, dato histórico que tenemos es de Gonzalo de Balsalobre él eh, fue otro religioso que hizo una investigación de idolatría ¿no? trabajaba ahí por Sola de Vega, en esta zona o sea, en el sur ¿no? y él hace una investigación de muchos, lo que él dice maestros, ahí, especialistas de esos documentos ¿sí? en el libro que voy a publicar Uh, ahí hay una transcripción de todos los documentos de Balsalópez de su investigación, ¿Sí? casi 500 páginas. Entonces, uno de esos dice: Si hablan letrados y maestros y han enseñado continuamente los mismos errores que tenían en su gentilidad en tiempos prehispánicos, gentilidad quiero decir, ¿no? uh, para lo cual han tenido libros y cuadernos manuscritos, ¿de qué se aprovechan para esa doctrina? Y en ellos el uso y enseñanza de 13 dioses. 13 dioses, hemos visto, ¿no? Los 13 dioses, la serie 13. Con nombres de hombres y mujeres. Sí, algunos son hombres, son mujeres. A quienes atribuyen varios efectos. ¿vale? Son los valores que tienen y la influencia que tienen sobre esta posición. Uh, así como para el régimen uh, de su año, que se compone de 260 días. Pues no es un año, sabemos, ¿no? pero es el siglo de 260. Ningún problema. Y eso se reparten en 13 meses. Eso es raro, porque debe ser 20 meses, de tre... porque eso se divide en tres cenas, ¿recuerda? Entonces es muy 20. extraño que él dice esto. Puede ser que no lo entienda o lo dice Y cada mes atribuye a uno de los dichos dioses, perfecto, que lo gobierna según el comportamiento de dicho año. ¿Sí? Lo que yo estaba diciendo, explicando, bueno yo no lo inventé, lo tengo de este tipo de cosas ¿sí? ellos lo dijeron uh, el cual también se divide en cuatro tiempos o rayos en cada uno de esos consta de 65 días es lo que acabo de ver en el, Córdoba, en, en el Borgia y lo que dice Córdoba Córdoba dijo había Gozio, recuerda Gozio es el dios del trueno o el del rayo y el dios de la lluvia entonces cuando él dice, esos periodos de 65 se llaman rayos, pues sí, se llamaba posillo, <risa> ¿no? En 1656, en Sol de Vega, cuando Córdoba trabajaba en la sí. Y el Código Borgia viene de ahí los Chochona Poploca. Y todos utilizan para este periodo... La palabra cosido, bueno, no cosido en diferentes variantes, ¿sí? Todos, igual. O sea, tenemos una continuidad muy fuerte. ¿No? Y además, eran los nombres de los 13 dioses. Fantástico. Aquí están. Y esa es su traducción. Bueno, su traducción, su significado tiene. Pues ese es el Dios 13, el Dios de los cazadores, Dios de la riqueza, Dios del maíz y toda la comida, así. Fantástico. ¿Sí? Y si comparamos estos, aquí por ejemplo lo vemos, en, porque es en de Sola, ¿no? Es un zapoteco un poquito diferente a otro. Y él dice, por ejemplo, losío, Dios de los rayos. Es obviamente Gozio, es el Dios, sí. bueno. Esos son los mismos tres dioses que aquí, idénticos, en el mismo orden, además. Este es un documento de Xochimilco. ¿Sí? Son los mismos dioses. O sea, es una tradición mesoamericana. Entonces, si es... pues cuando, cuando preguntas, ¿se puede usar? Sí, o sea, yo estoy seguro. Aparte, tal vez un dios, no sé precisamente qué es ese dios, o sea, un especialista de aquí del valle, por ejemplo, no puede imaginar, que, no sé que existe Dios, pero nosotros, para nosotros, ya es está. O sea, ¿pudieron utilizarlo? seguro, seguro, es una tradición mesoamericana. Sí, pero. No, ¿En esa época cómo es que tenían esa relación en mesoamérica? O sea, ¿en qué se basaban? ¿Por qué sabían que existe? Bueno, en Nahuatl pues, existe, ¿cómo se el dios de la lluvia? Y en Oaxaca existe dios de la lluvia, en el bueno, un misterio igual. ¿Tenía contactos? ¿Había contactos? Por, por eso es Mesoamérica. Mesoamérica es una área cultural. ¿no? Entonces, esto quiere decir que comparten ciertas cosas culturales entre los pueblos que existían y vivían aquí. Y este va desde el norte, y allí, depende un poquito de pones la línea, ¿no? uh, hasta Nicaragua. ¿Sí? Y comparten ciertos ciertas cosas. Uno de ellos es este, precisamente, el sistema mántico. ¿Sí? Otro es el juego de pelota, hay cosas así, ¿no? el maíz. ¿No? Uh, ¿sí? Pero ese es, ese es igual. Bueno, no totalmente igual, igual pero hay... ¿no? Okay. Entonces el XVII, todavía en solo de Vega, seguían utilizándolo, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, y te escondido, porque. Sí. No, pero... <risa> Siguiente paso, 1705. Este es después de problemas con um, los. Um... No. no, los famosos mártires. Los mártires, los mártires cajón, ¿sí? Estos, después viene el obispo Fray Ángel Maldonado. Y él uh, empieza una gran investigación en la Sierra Norte. Porque se da cuenta que allí está lleno de, de esos rituales y prácticas y no sé qué. Él tenía también otro objetivo, ¿eh? pero es más político y no quiero entrar en eso. Pero uh, esta fue su, su excusa por lo menos. Entonces él hace una gran investigación de idolatría, como lo llaman. ¿sí? entre esas fechas, y cada, bueno, dura más, pero eh, en esta, saca confesiones de todo el pueblo entero, 74 pueblos, tenemos confesiones de 74 pueblos, en estas confesiones los pueblos dicen, sí, nosotros desde la gentilidad seguimos nuestras prácticas, y estos son nuestros maestros, y dan la lista de señores que todavía siguen con esto, ¿Sí? Tenemos 44 testimonios De estos maestros de idolatría O sea, especialistas Que están explicando Si, sí, estamos haciendo esto Y con a Dios Y nos vamos en este ritual, en este lugar Y así, explicando uh, qué estaban haciendo 23 peticiones de absolución Fantástico O sea, el pueblo después pide absolución Y lo recibe O sea, van allá al pueblo Y absuelven todo el pueblo es ¿Qué más? Sí, sí, sí, Y hay un caso, eh, no me permito decirme que el pueblo es, que, que primero hace su confesión, después recibe eh, su absolución, entonces el pueblo dice... Eh, bueno, una vez nomás. Eh, cuando usted salió, después, después de absolvernos, ¿no? eh, de, para que todo haya ido muy bien, entonces fuimos a dar la gracia. Hicieron un ritual para dar la gracia. Esta fue la única vez que otra vez cayeron. Es lo que dicen. Sí. Y en este momento... Como parte de esa investigación entregan 105 libritos mánticos o sea, como códices como vimos ahora pero escritos alfabéticamente ¿Sí? o sea, no tenemos códices <coughs> pintados pero tenemos códices escritos 105 no todos completos pero son 105 y se ven así ¿Sí? este es uno de ellos bueno, es una parte de uno de ellos y vemos dividido en tres enas, por supuesto. ¿no? Porque eso lo hacen es en tresenas. Y vemos, el primero es Ya. Recuerda que vimos uh, en, en el del valle es Ya. ¿no? Este Q en la Sierra Norte está suavizado a Y. Entonces en vez de Ya es Ya. Y curiosamente en la Sierra tiene un G al final. YAG. ¿Cómo diría tú esto? Ya, yeah. ya. Yeah. Ya, yeah. ah, ¿ves? Sí. Hay una, un tipo de mm. G, G, G ahí, no. ¿no? Entonces es es, G. es típico de la sierra, o sea, no hay este en otro lugar. Entonces el ya se convierte en yeah. ya, <risa> ¿sí? En la sierra del norte, ¿sí? Entonces ese es uno. Eso recuerda el prefijo Por ordinal, uh -huh. ¿no? Bueno, bueno aquí pues, es es este. En, la, en uh, el baile esto es veo, la segunda, veo. Aquí es yo. Entonces cambia porque son diferentes lenguas. Pero son los mismos prefijos, sí, los mismos. Y vemos, aquí hay otro, hay diferentes. Si lo mira aquí, hay diferentes divisiones. Después del sexto hay una línea. Y aquí también. Después del sexto, pero aquí después del quinto. O sea, también están dividiendo las tres cenas en diferentes periodos. Que tiene obviamente, significado.